Así que, eh, como les habíamos informado en nuestras plataformas de redes sociales y también a través de nuestra programación regular, está con nosotros la Magíster Ana María Rafo. me corrige asambleísta si digo mal su apellido, eh, con quien vamos a hablar un tema muy importante, muy importante asambleísta, que es eh, lo que va a pasar... A más de la elección de autoridades eh, provinciales, cantonales, parroquiales, la consulta popular. Asambleísta, buenas noches, muchas gracias y mil disculpas por la demora. Germán, muy buenas noches, no te preocupes, gracias por la invitación, gracias por el espacio a través del cual quiero dirigirme, saludar, pero sobre todo enviarle mi cariño a los milagreños, a los guayesenses, pero a todos, sobre todo a todos los ecuatorianos que este 5 de febrero tienen la convicción, pero sobre todo esa esperanza de que vamos a recuperar nuestra patria, de que volveremos a ser patria con la revolución ciudadana. Lista 5, Pedro Solínez, alcalde, por ese milagro que queremos y también a todos los ecuatorianos que le decimos no la sonó, ya no te creemos nada, y que este 5 de febrero también le vamos a decir a su consulta mañosa y tramposa, ocho veces no, una consulta que no va a resolver los graves problemas de inseguridad y desempleo que día a día, estimado Germán, los ecuatorianos vivimos. Ok, asambleísta, justamente nosotros habíamos invitado, es porque... Estamos buscando mmm, a las personas que eh, eh, conocen de leyes, que conocen, y quién más que un asambleísta, porque el, el posicionamiento de este gobierno y la utilización de varios medios, incluso ahora se sabe que varios influencers eh, de redes sociales les han pagado y hoy están abogando por el sí. Pero, lamentablemente, la gran mayoría, solo por que le dicen que vote sí, por que dicen que vote no, pero la realidad es... ¿Qué es lo que vamos a probar los ecuatorianos en esta consulta? Así que por eso le habíamos invitado. ¿Cuál es la verdadera intención del, del, del gobierno? ¿Y cuáles son las, las preguntas que, o sea, se ponen como enganche para decir que está haciendo cosas buenas? ¿Y cuál es la real intención del gobierno? Estimado Germán, hagamos un barrido sobre las preguntas. Extradición es... La extradición solo responde a cuatro delitos relacionados con el crimen organizado, organizado transnacional que explicaremos más adelante. Y no va a resolver la grave crisis de inseguridad, mucho menos el desempleo. Crear un consejo fiscal en donde ahora la fiscalía pretende denominarse juez y parte. Reducir asambleístas es regresivo. No podemos menoscabar la representación de todos nuestros territorios. Sobre movimientos políticos, falta que el CNE simplemente haga su trabajo y no una enmienda constitucional. No se requiere, es la pregunta más burda. El Consejo de Participación Ciudadana, esta es la joya de la corona. Razón por la cual Guillermo Lazo se inventa esta consulta y prete, pretende engañarnos. ¿Qué es lo que busca? De prorrogar a las actuales autoridades han demostrado ser serviles para que no lo controlen, para que no lo investiguen y quedar en la impunidad. Y las preguntas relacionadas con el medio ambiente simplemente son preguntas gancho, que buscan seducir al medio ambiente. Ninguna de las ocho preguntas, estimado Germán, van a solucionar la grave crisis de inseguridad y mucho menos el desempleo en el que todo todos los ecuatorianos estamos ahogados gracias a los desgobiernos del, tra del traidor de Moreno Moreno es Lazo y Lazo es peor que Moreno en estos dos últimos años en donde no ha he hecho absolutamente nada Ahora eh, el tema de, de, de la reducción de asambleístas que también a mi criterio es una pregunta de enganche ¿Cuál es la realidad que apenas se reducen siete asambleístas y se quitan las representaciones provinciales para asignar más asambleístas nacionales? Es gravísimo, estimado Germán, no podemos menoscabar la representatividad de los de los territorios. Dejar a nueve provincias para que pasen de tener tres asambleizas a uno solo es regresivo. Recordemos el Congreso de los 90, en donde tenían desde desde, desde los, el Congreso de los 80 a los 90, no tenían desde 70, 80 120, 100 asambleístas, hablan de reducir los asambleístas para mejorar la calidad del debate dentro de la Asamblea Nacional. No se trata de números, no se trata de reducir legisladores, se trata de mejorar la acción política, no solamente en la Asamblea Nacional, sino a nivel país. No podemos menoscabar ni reducir la representación de los territorios con el hecho de simplemente aumentar los nacionales. Estamos volviendo al pasado para otra vez volver ese centralismo de los 90. Eso es lo que queremos, ecuatorianos, que te quedes sin representantes, los que realmente estamos aquí para servirte y defender tus derechos dentro de la Asamblea Nacional. Estimado Germán, una reflexión, sin la bancada de UNES dentro de la Asamblea Nacional... Puedo decirte que estaríamos en una total dictadura en donde Guillermo Lazo mete sus manos, en donde él pretende eh, que aprobemos esos proyectos de ley que él envía totalmente regresivos y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros siempre vamos a estar del lado del pueblo, de las mayorías, no de la banca, no de los grupitos serviles. Nosotros no vamos a ser parte de eso. Y esto es una pregunta, como tú, le, tú lo acabas de mencionar, Germán, gancho que se basen en qué? En el desprestigio que el gobierno nacional, que Guillermo Lazo se ha encargado de pagar esos grandes medios de comunicación para decir que la Asamblea Nacional no hace su trabajo. Seguridad, la Asamblea recién aprobó siete proyectos de reforma, entre reformas y proyectos de ley. ¿Y qué ha pasado? ¿Acaso los ecuatorianos nos sentimos más seguros? No se trata un problema de leyes. Rafael Correa, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, con las mismas leyes nos convirtió en el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Qué se necesita, estimado Germán? Liderazgo, compromiso con tu patria, cumplir con tu gente, ponerse a trabajar, elaborar esa política pública que le corresponde, estructurar todo ese sistema de seguridad que garantice la vida de los ecuatorianos. Pero él sigue culpando, inventándose, Diez mil cosas manchando, ensuciando a la Asamblea Nacional porque él necesita que otra función del Estado luzca peor que él. De eso se trata este engaño. Y no podemos permitir, ecuatorianos, tú vas a permitir que los realmente los, los representantes que estamos para defender tus derechos queden anulados, tus territorios queden anulados. ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a defender? Si queremos mejorar la calidad del debate, estimado Germán, por favor, primero un llamado a escoger bien. A esos candidatos que te piden el voto y a exigirles que realmente cumplan con eso, que no sean serviles, que no se conformen esas bancadas dentro de la Asamblea Nacional, en donde, valga la redundancia, solo sirven. Para sus intereses, para la bancocracia, para la banca, pero no para defender tus derechos, esos proyectos de ley que garanticen tu bienestar. Y la bancada de UNES va a seguir trabajando y luchando por no menoscabar ni permitir regresión en derechos con proyectos de leyes que no lo van a lograr. Ahora, eh, otro tema que, eh, que el gobierno lo ha disfrazado muy elegantemente es el volver a que la Asamblea designe las entidades de control. ¿Qué implica eso para el país asambleísta? Estimado Germán, el consejo, la pregunta 5 y 6 sobre el Consejo de Participación Ciudadana es la joya y es la razón por la cual Guillermo Lazo se ha inventado esta consulta para engañarnos... Para una vez con esta, con otra consulta mañosa como la de Moreno, volver a destruir la institucionalidad. Termina la destrozar, porque no nos podemos olvidar del trujillato. La consulta mañosa de siete veces sí de el traidor de Moreno es el que nos tiene en la actual situación de, de total abandono, de total corrupción, de autoridades de control que son serviles que no hacen su trabajo en beneficio de la ciudadanía, ni cumplen la Constitución, ingieren en otras funciones del Estado y estamos en este total descalabro institucional y democrático. El siete veces de Moreno nos dejó como estamos, ha permitido delincuencia, ha permitido esta situación de grave crisis de inseguridad. Y ahora Moreno, como a, las, como a Moreno no le calzó en aquel momento cómo funcionaba el Consejo de Participación Ciudadana, pidió que sea por elección popular la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, cuya función es conformar, organizar estas comisiones ciudadanas, que son las que eligen a 77 autoridades de control. ¿Ahora qué pretende Lazo? Claro, como no le funcionó lo que Moreno realizó con apoyo de él, ahora él pretende suprimir esta potestad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y qué es lo que dicen, que ahora tiene que ser la Asamblea la que designe 77 autoridades de control y no hay nada más falso que eso Germán, qué es lo que pretenden en los anexos aquí viene el engaño, que dentro de la Asamblea se conformen unas co comisiones técnicas de selección pero ¿saben, ¿saben quiénes van a conformar esas comisiones técnicas de selección? cinco delegados, representantes de las cinco funciones del Estado Cinco funciones del Estado, o al menos cuatro, que han sido serviles totalmente a Guillermo Lazo, porque Guillermo Lazo definitivamente ha metido su mano en otras funciones. Él no garantiza la independencia de funciones. ¿Y qué es lo que pretende? Que estas comisiones seleccionan a las autoridades en donde van a emitir un informe vinculante, en donde la Asamblea Nacional no podrá modificarla, y de acuerdo al orden que envíen, ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Simplemente con 70 votos elegir a uno de los integrantes de aquel informe vinculante. Eso es lo que hace la Asamblea. ¿Cuál es la segunda trampa y la más preocupante de estas preguntas? Son los tiempos, estimados Germán, estimados ecuatorianos. El gobierno Guillermo Lazo tiene 180 días, o sea, seis meses para enviar todos los proyectos de reformas, todos los proyectos de reforma a las leyes que van a poder implementar esta reforma constitucional de aprobarse. La Asamblea Nacional tiene un año, 12 meses para aprobar todas estas reformas, con prórroga de tres meses más, 90 días más. Es un total de 21 meses y qué dice la transitoria y segunda que las autoridades que no hayan sido designadas cambiadas por el actual consejo de participación ciudadana se van a quedar prorrogados o sea se van a mantener en su cargo y que han demostrado muchas autoridades serviles por ejemplo como el consejo de participación ciudadana con ese golpe institucional ...que Guillermo Lazo apoyó para que huyó a destituya a la anterior presidenta, la señora Almeida. Serviles a Lazo, que no lo controlan. ¿Qué pasó con el Contralor? Que dijo que eh, Dakota del Sur, si no me equivoco, no era un estado de paraíso fiscal... ...cuando el propio, el propio Estados Unidos lo cataloga como paraíso fiscal. Y todos, la fiscal, parece que es muy eficiente, estimado Germán, pero para mirar a otro lado... No para controlar, ni investigar, ni fiscalizar a Guillermo Lazo. Entonces, es lo que quiere, lo que él pretende, y aquí está el engaño, es que estas autoridades en control con estos tiempos se mantengan durante estos 21 meses, que es lo que a él interesa, ¿para qué? Para que acabe su gobierno tranquilo, pues, sin que lo controlen, sin que lo investiguen, sin que lo fiscalice, y viva la impunidad. ¿La impunidad en qué? En todos los actos de corrupción. Que han reventado en su gobierno. El último, el gran padrino que involucra a su cuñado. Oh, pobre, inocente presidente, no conocía nada. ¿Dónde está la inteligencia que le debe de informar lo que está pasando con sus amigos, con sus familiares. ¿Qué de los narcogenerales? ¿Qué es del caso Danubio? ¿Qué es de los asesores Adonoren? Por favor, no insulten la inteligencia. Los ecuatorianos no somos tontos. Basta de engañar. Esta consulta no va a solucionar. Lo central, la grave crisis de, insegur de inseguridad, estimado Germán, y sobre todo el desempleo que este gobierno de Guillermo Lazo casi en dos años nos ha sumido y nos ha unido. Asambleísta, el tiempo se nos acortó, resultó muy poco, pero hemos dado lo que lo que cumplimos. Muchas gracias asambleísta, yo creo que es muy esclarecedor su tema eh, y la postura que hoy están llevando los, los asambleístas de, de UNES, yo creo que es un, un tema que hay que analizarlo mucho porque eh, lo que nos quieren hacer con la consulta es demasiado grave y tenemos que abrir los ojos y escuchar a los que saben. Así que asambleísta, le dejo sus palabras finales. Estimado Germán, también decirle a la ciudadanía que la pregunta con respecto a los movimientos políticos, muy rápido, no necesita una reforma Así constitucional. Es. Solamente hace falta que el CNE haga su trabajo, que si uh -huh. tanto le interesa lazo, que exhorta el CNE. Y la pregunta 6 y 7, tampoco se necesitan reformas constitucionales. Las autoridades competentes tanto tienen el marco normativo, el marco constitucional que les permite hacer su trabajo. Solamente háganlo, no engañen a la gente. Y una, una vez más, queridos ecuatorianos, esta consulta mañosa y tramposa de Guillermo Lazo no va a resolver lo central. Nuestra inseguridad y nuestro desempleo. A invitarlos realmente a meditar su voto. Si queremos volver a ser patria, a recuperar esos días de dignidad que tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, un gobierno que nos demostró que sí es posible mejores días para todos... A meditar su voto, a saber a quién le entregas a través de tu voto ese bienestar para cambiar no solo el de tu familia, sino el bienestar de todos los ecuatorianos. Recuerda que la revolución ciudadana ahora es lista. 5, Pedro Solín es alcalde 2023 por ese milagro que todos queremos. Y recuerda, ocho veces no, porque no, lazo no. Ya no te creemos. Ocho veces no esta consulta, Maño Tramposa, estimado Germán. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, la Magister, eh, estuvo con nosotros eh, eh, con esta importante importante reflexión para los ecuatorianos. Vamos a un corte comercial. Nos tiene apretado el CNE, así que tenemos que ir volando y regresar enseguida.